Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a mostrarles algo de ropa de invierno, ahora que se viene el frío, que empieza a venir fresquitos a la mañana y a última hora. Por un lado tenemos, por ejemplo, camperas de Micropolar, buzo de Micropolar en realidad con cierre hasta la altura del pecho, de la marca Pallo. En esta ocasión tiene diferentes motivos: este caspeado, tenemos en gris, diferentes tamaños también, del M hasta el doble XL. Tiene en azul, en amarillo y en negro. 5 variaciones de colores, en lo que son este bucito de está muy bueno, además es, es, es, queda muy bien al cuerpo y es súper abrigado. Por otra parte tenemos también algo de ropa térmica, ropa de primera piel, conjuntos, pantalón, camiseta y también para los niños en el taller, desde el talle 8 en adelante. Y por otro lado, algunas medias técnicas también, que son súper importantes ahora para el invierno. En esta ocasión acá tenemos una media de, de doble capa, es una media súper abrigada, que te ajusta en el tobillo y te ajusta en, en una media cálida. Así que bueno amigos, cual cosita, si necesitan su ropa de abrigo, nos escriben, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, esperamos sus, sus consultas y acá los estudiamos. Un abrazo.